de honduras hasta sudáfrica e india las protestas y saqueos ya han estallado en medio de frustraciones por confinamientos y preocupaciones por el hambre más de 368 millones de niños han perdido las comidas y los refrigerios nutritivos que habitualmente reciben en la escuela no hay una escasez de alimentos a nivel mundial ni una hambruna masiva a causa de la pandemia todavía pero los problemas de la logística en la siembra la cosecha y y el transporte de alimentos dejarán desprotegidos a los países pobres en los próximos meses, en especial a los que dependen de las importaciones. Si bien el sistema de distribución de alimentos en las naciones ricas está organizado y automatizado, los sistemas en los países en desarrollo emplean muchas manos de obra, lo que hace que estas cadenas de suministros sean mucho más vulnerables ante el COVID-19 y las regulaciones de distanciamiento social. Es probable que la situación de seguridad alimentaria para los pobres se deteriore de manera significativa esto es particularmente cierto para las economías de Sudán y Zimbabue que ya luchan antes del brote o para otras que han utilizado cada vez más los ingresos del petróleo para financiar bienes fundamentales como alimentos y medicinas en Venezuela la pandemia podría cesar un golpe devastador a millones de personas que ya viven en el mayor colágeno económico del mundo fuera de tiempos de guerra los trabajadores asalariados en India enfrentan un futuro donde el hambre es una amenaza más inmediata que el virus, es posible que los refugiados y las personas que viven en zonas de conflicto sean los más afectados, los toques de queda y las restricciones a la movilidad ya están desbastando los escasos ingresos de las personas desplazadas en Uganda y Etiopía la entrega de semillas y herramientas agrícolas en Sudán del Sur y la distribución de ayuda alimentaria en la República Centroafricana. Las medidas de contención en Nigeria, que alberga a cerca de 60.000 refugiados que huyen del conflicto en Mali, han provocado un incremento en el precio de los alimentos, según el Comité Internacional de Rescate. La pandemia también está frenando los esfuerzos para hacer frente a la plaga de langostas, que ha devastado a los pastizales y cultivos en el este y en el cuerno de África con la interrupción en el suministro de pesticidas. En Colombia los residentes del estado costero de La Guajira han comenzado a bloquear las carreteras para llamar la atención sobre la necesidad de alimento. En Sudáfrica los manifestantes han irrumpido en los pueblos de comida de vecindarios y se han enfrentado a la policía. Incluso los alimentos ofrecidos como caridad pueden exponer a las personas al virus cuando aparecen las multitudes. Para mitigar el impacto de la crisis. Algunos gobiernos están fijando los precios de los alimentos, entregando comidas gratuitas y planificando el envío de transferencias de dinero a los hogares más pobres. Un grupo de voluntarios recorrieron Quibera llevando productos de primera necesidad como azúcar, harina, arroz y toallas sanitarias a decenas de familias después de escuchar que muchas de ellas se iban a dormir con hambre. Este grupo de voluntarios han llegado a 500 familias, pero con todas las peticiones de ayuda que está recibiendo, eso es solo una gota en el océano. Estamos al borde de una pandemia de hambre de dimensiones bíblicas. El impacto económico de la pandemia del coronavirus podría provocar este año una grave crisis alimentaria en una treintena de países y duplicar a 265 millones el número de personas que padecen hambre en todo el mundo. En los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como en Haití y Venezuela, se registró el mayor número de personas con inseguridad alimentaria para América Latina y el Caribe. Aparte de las condiciones económicas desfavorables y eventos climáticos extremos, la situación migratoria desde Venezuela hacia Colombia y Ecuador fueron las principales causas de la crisis alimentaria en la región. A medida que aumenten los casos de infecciones en países vulnerables, la crisis sanitaria se podría ver agravada por una crisis alimentaria la salud humana es muy importante pero también es fundamental proteger los medios de vida y agrícolas rurales ahora la experta de la fao señala que las personas que padecen hambre ya se encuentran debilitadas por lo que su salud podría verse mayormente comprometida por el impacto del covid 19 si las personas se enferman o se ven limitadas por restricciones se les impedirá trabajar su tierra cuidar a sus animales Animales, ir a pescar o acceder a los mercados sin ingresos podrían verse obligadas a vender activos, animales, barcos de pesca por dinero en efectivo o comer semillas en lugar de replantar. Algunas podrían incluso necesitar abandonar sus cultivos. Unos 7 millones de personas en Venezuela dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir y varios millones sufren de hambre. A raíz de la hiperinflación, los venezolanos no obtienen suficientes alimentos. A cambio de su dinero. Con el cierre de las fronteras y las restricciones de viajes medidas para frenar el avance del coronavirus, se ha vuelto casi imposible importar alimentos en la misma cantidad que antes de la pandemia, a los mismos precios o incluso de forma autoorganizada. Las personas mayores se ven mayor afectadas por el COVID-19. Por un lado, el nuevo coronavirus es más peligroso para este grupo y por otro, los jubilados se ven especialmente golpeados por la pobreza por encima del promedio nacional que la inflación prácticamente aniquila sus bajas pensiones en caso de que ya no sea posible conseguir alimentos en venezuela la organización humanitaria alemana insiste en que será necesario distribuir directamente la comida a los necesitados para ello serían necesarias excepciones humanitarias al confinamiento para que esa ayuda se pueda organizar y coordinar además es importante que las instituciones de salud apoyen programas especiales de combate a la desnutrición a mediano plazo se recomienda que se impulse una producción descentralizada para que las personas tengan suficientes alimentos para el consumo propio pero que también las mismas puedan tener alimentos que puedan intercambiar con otros como consecuencia de la pandemia el hambre también está amenazando a millones de personas que emigran a otros países Conforme al COVID-19 avanza en América Latina, cada vez más los venezolanos intentan regresar a su país. Mientras el gobierno de Colombia anunció la creación de un corredor humanitario terrestre, Ecuador insiste en el cierre de sus fronteras. Aquellos que desean viajar de Perú a Ecuador para luego seguir a Colombia y Venezuela, actualmente están varados en las fronteras. Los virus pueden en el peor de los casos originar la muerte en masa de personas en caso de pandemia. Por la gripe española de 1918, fallecieron más de 50 millones de personas en todo el mundo. También hay otros virus que han causado inquietud internacional. Este 2020, la preocupación se centra en el coronavirus. Amigos, esto es todo por el momento. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like y comparte. Hasta la próxima, amigos.